Bueno, eh, primero una introducción un poquito filosófica de, cuando hablamos de sobre agilidad. Eh, muchas empresas, ¿cierto? Entienden la agilidad como célula. Entonces, si hablamos de agilidad para ventas, van hablando de una célula de ventas, ¿cierto? O célula comercial. Eh, muy lejos de lo que yo estoy, quiero hacer. Siempre vamos a estar apuntando a tratar de, de mirar la agilidad desde la mentalidad, eh. valores y principios, más que prácticas y herramientas. Por lo tanto, eh, si bien voy a presentar algunas herramientas acá, por favor no se queden con ellas. Eh, siempre uno tiene que estar cuestionando y diciendo que cómo esto aplica en mi contexto y, y guiándose por los valores y por los principios. Eh, sobre valores, la mejor eh, expresión que existe ahora es lo corazón son de la agilidad, ¿cierto? Está plantado acá por este caballero que fue uno los entre medio del equipo de mi, de mi empresa que es Linsack, ¿cierto? que es, es Aster Corvo que estuvo en Chile hace, hace un año y medio por primera vez acá y bueno ya ha venido a varias veces, cierto que son esta invitación a, eh, a que en conjunto colaboremos, que entreguemos valor, que reflexionemos sobre lo que estamos haciendo y que mejoremos cada vez lo que estamos haciendo, ¿cierto? Yo fui una de las primeras personas que inició el tema de acá en Chile de hecho me tocó trabajar solo bastante tiempo en este tema eh, y con eh, el tiempo he logrado formar un equipo que acá está el equipo actual somos ocho personas que tenemos distintas disciplinas cierto o sea hay gente que viene del mundo más organizacional y de negocio hay gente que viene del mundo de la creatividad, hay gente que viene del mundo de desarrollo de software también tenemos gente especialista en educación y que de alguna forma a, a, traduce un poco la oferta que, que nosotros queremos hacer, que tiene que ver con educar a las organizaciones sobre cómo enfrentar la incertidumbre de la, del mundo actual. ¿no? Que creo que lo que está pasando ahora con el coronavirus es un súper buen ejemplo. Estamos también ahora eh, participando del Diplomado de Transformación Digital de la Universidad Católica, nosotros co-creamos ese diplomado, eh, somos el 50% es algo que estamos realizando en base a nuestros nuestro contenidos. ¿Ya? Los invitamos a echarle una mirada, creo que está muy interesante. Y, bueno, también está con el desafío de tener que eh, funcionar de forma remota ahora que tenemos todos estos problemas, digamos, de, de salud, ¿no? eh, Algunas personas con las cuales hemos trabajado, bueno, Alistair Korman, que nos mostramos, el creador de Kampan, que está al lado, que es David Anderson, eh, con Mary Vendek, que hablamos de Insofer del, del Open. también fuimos a presentar en 2012 en Estados Unidos, fuimos los primeros chilenos en presentar en la Conferencia Mundial de Agilidad, y nos ha tocado presentar también en Europa, en, en particular en Barcelona, en Londres y también en, en Viena. Con el contenido así de lo que vamos a presentar, ¿cómo se gestiona un proceso de ventas consultivas? Eh, cuando hablo de ventas consult consultivas, estoy pensando que son ventas que, estamos, que son distintas unas de otras. Porque de alguna forma estamos adaptando eh, una oferta de conocimiento a las necesidad de una organización. Eso después le voy a explicar más detalladamente. No, acá no estamos haciendo un proceso de venta eh, masivo, sino que es uno a uno, ¿verdad? donde probablemente esta venta consiste en una creación cada vez. Se pueden reutilizar muchas cosas, pero cada vez tú vas a ir a, a haciendo algunas ecuaciones según el contexto de, de quien estás atendiendo. Para eso eh, lo quiero, usamos una herramienta, que es de un, de un colega que se llama Andy Carmichael, que es de Reino Unido. Andy plantea lo que se llama los lentes de Karma. Desde Carmen es cómo tú puedes mirar una organización. Si ustedes miran una organización tradicionalmente, la gente la mira como una pirámide, ¿cierto? Donde la gente con mayor poder está arriba, lo que tiene menos poder abajo. La mirada de Carmen es distinta. La mirada de Carmen lo que es, ve la organización con los pasos que están acá. Lo primero es que mirar el trabajo como un flujo. Eso quiere decir que es algo de dinámico, que viene desde, desde algo y va hacia algo. Y ese flujo viene desde la necesidad de un cliente hasta que la necesidad está cubierta Eso es súper importante. De hecho, lo vamos a ver después en el Y cuando hablamos de este flujo, ese flujo está basado en un conjunto de pasos, y yo sigo, etapas. Y... Este, este es el trabajo del conocimiento, que tiene esas etapas, es un servicio. Y una organización al final se entiende como un conjunto de servicios. En particular la gente cuando habla de Kanban ve lo que es un tablero Kanban. Pero el tablero Kanban es un modelo de un servicio, ¿cierto? Que es servicio que logra generar trabajo del conocimiento a través de pasos. ¿sí? Y acá se refleja esto. Y esos servicios se conectan unos con otros. Eso es lo interesante. En particular vamos a ver que la venta es uno de los servicios que una organización entra. Un flujo de valor siempre se va a entender un cliente final presenta una necesidad a la organización y espera que la organización ¿cierto? por la cual está contratándole el servicio le resuelva esa necesidad. Por ejemplo, si yo tengo la necesidad de poder comprar una casa y no tengo dinero suficiente, lo que yo voy a pedirle a un banco es que me financie la diferencia a través de un crédito hipotecario que Sucede dentro de la organización para otorgar ese crédito hipotecario para evaluarlo, se llama un flujo de valor, y en la que implementa un servicio producto y van a colaborar muchos equipos en torno a esto. Esto es algo que siempre sucede, pero muchas veces muy poco explícito, porque atraviesa la jerarquía y los cielos organizacionales, ¿cierto? Si nosotros pensamos que hay muchas especialidades que colaboran y pasan a colaborar el ejecutivo comercial, después el back office, para, después el área legal, después pues para volver al back office y después el back office va a volver al ejecutivo y el ejecutivo le va a dar al cliente final su información de si fue aprobado o no el crédito ¿no? y le va a hacer el delivery de lo que es el financiamiento. ¿Esto por qué es importante? Porque también, cuando miremos el, la venta, también la vamos a entender como... Especialmente lo que... y la, para la venta consultiva vamos a ser un poquito recursivos, porque la venta consultiva es un flujo para mejorar flujos de, de las organizaciones clientes. Bueno, vamos para allá. Nosotros vamos a interactuar con cuatro personajes. Tenemos, primero la persona con, con la cual uno se conecta es el sponsor, ¿Cierto? o la esponsora, como está dibujado acá, que es la persona que te va a promocionar, es la persona que te busca y te dice, ¿sabes qué más? Necesitamos de tu ayuda. No siempre esa persona tiene el capital para hacerlo, ni político ni económico, pero sí es la persona que te va a promover, ¿verdad? y esta persona es clave en este consultivo, es la persona que de alguna forma es la primera que cree en ti. Después vamos a tener... Un usuario, quién es con cuál es el usuario? la persona que directamente está recibiendo el, el impacto de lo que, de lo que tú haces. Hay veces en que el sponsor no es el usuario. Por ejemplo, el sponsor puede ser el líder de un equipo, pero es el equipo el que va a necesitar el apoyo ágil. ¿Sí? ¿Ya? Acá hay un rol, ¿cierto? Que es el economic buyer, o, o comprador económico, o la compradora económica. ¿Y qué es la persona a la cual hay que... Hacerle percibir el problema, si es que no lo ve directamente, o que sí percibe el problema, pero que tiene el presupuesto. Es un, un rol clave, clave, clave para lo que nosotros estamos buscando. Y finalmente, tú vas a interactuar con una persona que se llama la administrativa. Esa persona es la persona que tú tienes que cumplir ciertos requisitos para que a ti te puedan pagar, que te puedan adquirir la compra. Eh, Ahí viene el famoso laboratorio de compra, es la persona que te va a pedir quizá un informe sobre tu trabajo realizado, etc. ¿Ya? Eh, y todos estos entran dentro de este, de este ecosistema de la venta consultiva. vemos cómo trabaja este ecosistema de la, de la venta, ¿cierto? Empecemos con un proceso de la compañía. Proceso, puede ser el proceso de venta, puede ser el desarrollo de software, puede ser el impacto de la compañía en, en una nueva línea de negocio, etc. Esto es una generalización, ¿no? puede ser incluso una experiencia de cliente que está fuera de la compañía. Uno puede detectar lo que se llaman efectos indeseados o oportunidades de mejora. Y eso va a constituir lo que sea un problema de negocio que está escrito en un lenguaje de negocio, ¿cierto? Por ejemplo... Oye, ¿sabes que Los desarrollos de software son muy lentos. Voy a hablar un poco de mi experiencia que hay en la consultoría de ¿no? eh, O ¿sabes que Tengo el problema de que la transformación digital no está generando resultados. ¿Cierto? Eso se se, todos esos problemas caen dentro de un problema de en negocio. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que un sponsor se da cuenta del problema y va a buscar a alguien que le ayude en esta situación, y regularmente viene vienen consultor o consultor ¿cierto? y dice, oye, creemos en ti, creemos en esto, ¿qué podemos hacer para resolver este problema? y la idea es que a través de ese vínculo que se genera, ¿cierto? entregar una solución entonces, ¿qué va a pasar acá? algo interesante, para construir esa solución y para desarrollar esa solución va a aparecer los otros actores que les decíamos. Por ejemplo, vamos a tener que entender a los usuarios, que son los que están viviendo directamente la problemática, ¿cierto? Estos usuarios, como les decía, también pueden ser clientes externos estando de la compañía, ¿ya? O sea, los usuarios del servicio de la compañía, así que el proceso fuera de fuera de la compañía, ¿sí? pero una experiencia del cliente. Por otro lado, el sponsor va a tener que hacer el proceso de presentación, ¿Cierto? frente al comprador o comprador económico, o sea, la persona que en algún momento va a tener que poner la firma para que esto resulte, ¿cierto? Y finalmente también va a tener que ayudarte con este rol que es el administrativo, un rol que no es, como digamos, no es prioritario desde el punto de vista de qué se va a hacer, pero sí es muy prioritario desde el punto de vista de que, el, de que, de que todo salga bien, ¿ya? ¿Por qué? Porque es la persona que te va a a pedir los informes de la persona que te va a decir esto es lo que tienes que hacer para inscribirte como posible proveedor y toda la burocracia que tiene una compañía para tratar con sus proveedores sí qué ahora vamos a basarnos en la filosofía de un señor que se llama Alan Weiss Alan Weiss es como un consultor de consultores ¿cierto y el libro que yo me comencé a leer cuando comencé a trabajar en consultoría se llama este libro que está acá, se llama Value Fist. Lo recomiendo mucho, es un libro bien contraintuitivo y por eso es medio doloroso de estudiar porque realmente el tipo te plantea que la consultoría tiene que generar valor y tiene que vender por valor, no por la cantidad de horas que le dediques a la consultoría, que es algo bien difícil pero en realidad es bien valioso nosotros hemos tenido esa filosofía no es que lo logremos siempre pero siempre tenemos la inspiración de que no se nos pague por horas sino que nos pague por impacto ¿qué es lo que establece este libro? Primero te habla de que si en tu rol de consultor lo más importante es gestionar tu relación con el, con el comprador económico que es la persona que al final va a ponerle la firma va a aceptar si los resultados fueron aceptables de una consultoría y él, y el proceso que él plantea es que, por un lado, tenemos un primer paso que es fundamental, que es cuáles son los valores compartidos entre el comprador económico o la compradora económica contigo, como consultor ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, voy a poner un caso. En una compañía a nosotros nos pasó de que una persona nos quería contratar, pero era para eh, echar gente. Y nosotros creemos que lo más valioso de una compañía es, es la gente. Por lo tanto, echarla apuntaba contra nuestros valores, por lo tanto, no llegamos a un acuerdo. O sea, nosotros no podíamos, sabes qué más? ¿Por qué no capacitas a esas personas? ¿Por qué no las transformas? ¿Sí? No habían valores comunes. Si nos pasó, bueno, en otros lados, no ha pasado la mayoría de los clientes, por su que tenemos valores de, por ejemplo, oye, queremos lograr la mejor calidad posible, hacer un buen trabajo, y más eso tú puedes construir. Y eso te permite generar un mensaje una relación, y ahí viene el proceso de la venta en particular, que en particular pues, hay un proceso que parte por la tercera etapa que dice que es la, el acuerdo conceptual. Este acuerdo conceptual consiste en que primero pongamos de acuerdo en la importancia del problema que queremos resolver. No se trata de llegar a vender algo inmediatamente, sino que se trata de primero que la gente entienda cuál es el impacto que tiene en el negocio. Y acá viene la parte que es media contraintuitiva a este modelo. La gente cree que pues, yo pago por hora, yo me vendo por hora, sí. Pero es que el problema es que, ¿qué pasa si un consultor resuelve un problema en una hora versus hay otro que está dos meses sin resolverlo? ¿Le vas a pagar los dos meses proporcionalmente, no sé, 60 veces más al que no lo resolvió o le vas a pagar lo que corresponde al que lo resolvió? Entonces ahí te das cuenta de que en realidad hay todo un efecto nocivo que existe regularmente. También pasa con los psicólogos que no son muy éticos. No estoy diciendo que todos los psicólogos lo no sean. Entonces también hay algunos psicólogos no éticos que mantienen enfermos a sus pacientes porque Brasil les pagan. Ese tema hay es que cambiarlo. Lo que hay que decir acá es que tenemos que estar alineados para lograr el objetivo final. Y ese alineamiento tiene que ver justamente en el, en el acuerdo conceptual. Después de eso, tú tienes que llegar a que eso tenga que valorizarse. Porque y acá viene un tema que plantea Alan Baez, que dice, oye, si tú vas a hacerle ganar a la empresa un millón de dólares, y eso ese es el tamaño, mucha que te paguen 100 mil, no está mal. El tipo te cree que va a ser un tú tienes que volar 100 ¿no? Y si tú no te lo creas, olvídate que no te lo va a creer. Que es algo que efectivamente no pasa. O dice, no, oh, mucha cuestión de estar poquito, bueno la famosa historia de cuando le decían a Edison, si ¿sí? el ¿sí? cuánto cobraba él por cambiar una dos, ¿no? y yo decía, bueno, porque había unos un dólar, pero, eh, 100, dólares, pero 100.000 dólares por saber cuánto hay que cambiar, y hemos venido parecido a eso. Después viene la fase de implementación, y después tú esperas tener resultados, ¿cierto?, que te permitan ir creando la relación, ¿no?, y generar nuevos, nuevos, entonces, tenemos a, al consultor, su relación debe ser eh, una relación con el, con, con el comprador económico, para que te permita generar una relación de largo plazo y generar más valor, ¿cierto? Para, para ellos y para, para ti como consultor. Y eh, eh, se separa muy bien en la tercera fase la relación entre lo que es un acuerdo conceptual de lo que es el acuerdo económico, donde la propuesta se la acepta. Primero tienes que llegar al acuerdo de la importancia, y después tienes que llegar al acuerdo económico. No puedes partir con la parte económica adelante porque no estás arrancado para nada, para qué estás haciendo lo que estás haciendo. ¿Ya? Eh, creo que es una gran lección para el mundo del software también, Eso, Antes de ponerse a programar, mejor entendamos para dónde vamos, ¿no? Y bueno, pues venía la implementación y los resultados. Si quieren que esto sea menos waterfall, porque se ve waterfall, eh, obviamente, uno podría ir avanzando de forma incremental, ¿no? hacer ciclos cortos para ir haciendo este proceso. La pregunta es: ¿cómo se gestiona un flujo de venta? Esto es lo que está anonimizado, ¿verdad? porque está basado exactamente en el que yo estoy usando en mi empresa ahora. Voy a explicar un poco el flujo, cómo lo tenemos modelado. Eh, como les conté, la primera persona por la cual nosotros entramos a las organizaciones regularmente es el sponsor. ¿no? Los consultores siempre son las personas que te, te recomiendan, ¿cierto? ¿Ya? O que te buscan, porque dicen: tengo la necesidad, tengo necesidad, tenemos que ver cómo lo resuelvo. Algunas veces esos sponsors no tienen autoridad o el capital suficiente para la compra directa o para llegar al económico país, ¿Sí? Entonces, esas personas en la primera etapa las tenemos nosotros es un sponsor esperando oportunidad, ¿Ya? En particular acá tenemos a fulano de tal y a con los palotes esperando. Pero te voy a contar que en mi caso yo tengo muchos. ¿ya? como que a través del tiempo, a muchas amistades, y gente que quiere ir, ir mejorando sus organizaciones y sin embargo no ven en el espacio. ¿okay? Eh, es interesante tener esa lista para siempre estar contactando. Después, para contactar, tiene que ver con que hay gente que alguna vez mostró interés y que tiene que quizás lo que se llama la venta en frío, ¿eh? cuando no necesariamente ellos te están llamando, pero que tú puedas decir, mira, en realidad vamos a ver si ahora es el momento. ¿Ya? No son esposos necesariamente, sino gente que podría, que alguna vez declaró tener la necesidad y que dijo, pucha, a ver si podemos contar. Entonces, diría que estas dos eh, fases de acá, ¿Cierto? Son fases como de entrada, ¿ok? Y una vez que comenzamos el proceso, el proceso de renta, eh, entras a la parte de la búsqueda de necesidades. ¿Cuál es la búsqueda de necesidades? La búsqueda de necesidades trata de buscar un acuerdo conceptual. ¿Acuerdo conceptual? ¿Qué tan relevante es esto para la compañía y ojalá sacar un monto? ¿Cuánto le va a implicar económicamente a la compañía? ¿Ok? He trabajado con organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Y lo que usamos son otras métricas. Por ejemplo, me tocó en la Universidad de Chile un proyecto de matemáticas, que era interesante, solo es que hacen diseño, eh, innovación en la en enseñanza de las matemáticas en Chile. Eh, y para ellos tenía que ver cuántos meses de supervivencia le daba al proyecto. Porque ellos eh, no son con fines de lucro, pero ellos sí cuando tenían un proyecto podían eh, estimar cuántos meses de financiamiento les permitía seguir andando. Que es lo que se llama regularmente el, el tiempo de vuelo que uno puede tener. En las organizaciones sin fines de lucro, eso es una cosa relevante. O sea, cuánto tiempo más puedes seguir dedicado a tu, a tu causa. ¿no? ¿Ya? Entonces, el acuerdo conceptual se logra en el momento que nosotros ya vamos, eh, hemos decidido si sí, este es el problema y este es el tamaño. Que ¿Cierto? Eh, y después de eso, tú puedes decir, mira, este es miembro va a estar conmigo. La propuesta económica eh, y además se recomienda hacer opciones, ¿sabes? esto es bien importante, no tirar una opción, sino tirar varias opciones. Eh, tres opciones en particular, cosa de que la gente nunca se queda entre un sí o un no, sino se queda entre un sí, un sí, un sí y un no. Y eso, créanme que eso aumenta las la probabilidades de venta enormemente, porque si dice Sáquima no tengo dinero, eh, en realidad lo que te va a decir, oye, pero vas a, pero tengo una opción más sencilla. Ah, interesante. Después tenemos la etapa de vendido, ¿cierto? Que ya es algo que, que, se, que está esperando como ejecutarse, ¿no? O está en ejecución. Pero fíjense algo interesante, el vendido, después viene una etapa que nosotros que en el flujo de venta lo que tenemos que es la cobranza. Que regularmente la venta consultiva la hace, la, la hace a alguien muy cercano a la persona que, que hace la venta consultiva. Especialmente cuando son consultoras pequeñitas que son muy boutique, ¿Cierto? O sea, esa es una relación de confianza y por lo tanto la gobernanza la, la, la gestiona regularmente la, los consultores que están interviniendo dentro de una compañía. Y también tenemos el caso de la, cuando no resulta. ¿verdad? Por ejemplo, acá nos pasó con la empresa Sin Futuro, donde, el, donde teníamos este contacto que no nos Algunos datos adicionales que nosotros usamos para gestionar el flujo. Eh, si se dan cuenta, tenemos colores tenemos tres colores, de empresas eh, oro, que son en el color amarillo, quiere decir que es una empresa con la cual tú le puedes vender mucho o sea que es una relación de largo plazo y por lo tanto todo eso te da sustentabilidad en el tiempo ¿Ya? para una, una consultora pequeña eso es un, un tema súper relevante, o sea como tú logres mantener a lo largo del tiempo el proceso, el proyecto de empresa que tiene haciendo ventas pequeñitas de spot no lo haces, no es venta vacía, entonces tú tratas de generar una, algo que te permita vender varias veces, ¿cierto? Eh, el segundo nivel es el, el plata, que está representado acá con el celeste, que sería que en realidad si sí puedo hacer una reventa, no tan extendida el tiempo como el oro. Y bronce, que es el naranjito, y que decir que probablemente es one shot, una vez. En el caso mío sería, por ejemplo, un taller. ¿Eh? Hago más, más, más, foto. Uno espera que estás tarjetas no vayan fluyendo semana a semana, y algo que nosotros sabemos cuando gestionamos flujos ágiles, es que uno espera que, la, que nuestros ítems de trabajo sean pequeños, ¿cierto? Entonces, quizás en este caso, fácilmente en un flujo de ventas puede demorar meses entre que tú activaste un contacto y que se vende. Incluso ha tenido años, hay ventas que se han activado... Demorado tres años en la ciencia, ¿ya? Eh, Eso es algo que puede suceder. Entonces, ¿cómo tú puedes agilizar esto? Y, y para eso, nosotros nos hemos encontrado que es bueno tener un tablerito master, que son las tareas de ventas para la semana. Eso quiere decir de que tú puedes tener un tablerito muy pequeño, en ese punto, tu en donde simplemente lo que hace es decir, mira, voy a contactar con Mega Super a Juanito, Voy a hacer la presentación del acuerdo conceptual, a ver si es para que me la firme, ¿estamos de acuerdo. O voy a llamar a eh, en el, la primera etapa a Manasa, ¿cierto? Para ver si fulano de tal quiera reactivar, y, y el, porque el gerente ya le dio una oportunidad de poder presentar este trabajo, por ejemplo. Eh, esto fue un gran drama durante mucho tiempo, porque especialmente cuando yo comencé a trabajar con empresas que tenían que gestionar un flujo parecido a este, o con mi propia empresa, era muy difícil saber dónde poner el foco. Porque efectivamente hay, hay un concepto que me ha costado mostrar en el tablero qué tan caliente está una oportunidad, ¿verdad? o qué tan activa está una, una, una, una actividad. Entonces, eh, la forma de not not hacer notar eso, quizás puede ser con una etiqueta pero también lo hemos visto de la forma... De, de hacer activarla a través de la de este, este de tareas de venta para la semana que son tareas pequeñas ¿Eh? que tratan de hacer avanzar las tarjetas de arriba un poquito